...es el poema con el que se cierra el Philips de 1984, porque puedo ser el oxidado clavo del olvido en un puente bombardeado le hablo ahora viento. fue en la edad de inocencia el mar bello y sabio anunciaba un jardín de pensamiento a lo lejos, y me fui en pos ellos. No me atajaron amados encinares, ni el lecho donde fermentaba el amor. Dejé un vida, prados, placeres y amarguras, nada Me arranqué de la tierra, diciendo falsedades sobre los míos, burlándome de mí. Alta madre de la serenidad, madre de mis temores, ahora que nada importa, ahora que he integrado al alma a la desilusión de estarse quietos, Revive nuestras viejas curvas Revive que nos dé gracia al descubierto, porque en el fondo, en las buscadas colinas, la vida es total hundimiento. Y en este ángel de desilusión, ya solo la hora invada. Ayudanza de antigua imagen, donde. Alguien bate la miel que espera. La boca golosa para da fragancias. Los premios. A la casa. Lo que es real existe. Solo para una vez. Y solo para un lugar. Así cierra.